Amigo, has cambiado. Te explico. Cuando yo era un niño, solía pensar que tú eras cool. Supongo que las cosas cambian, ¿no?